Hola a todos, me llamo Víctor cariño he nacido en una pequeña aldea de la provincia de Orense llamada Carvalleda, que está situada muy cerca del pueblo de Carvalleño. Este pueblo es conocido fundamentalmente por la celebración de la fiesta del pulpo, que tiene lugar el segundo domingo de agosto de cada año. Es una fiesta que está dedicada al interés turístico internacional y que os animo a que me caigáis a conocer. Yo he usado estudios de formación profesional en el ámbito administrativo y tenía claro que una vez terminado estos estudios, mi propósito era preparar la oposición al cuerpo administrativo de la Administración General del Estado. Para este cuerpo se convocan numerosas plazas y también te permite movilidad por todo el territorio nacional. La titulación exigida para acceder al cuerpo administrativo es la de bachiller o formación profesional de segundo grado o equivalente. El temario es un temario asequible, si lo comparas con otras oposiciones, ya que está formado por 38 temas. Las tareas que se desempeñan en el cuerpo administrativo son de colaboración y implementación de expedientes. Un Administrativo del de Estado no realiza funciones específicas como puede realizar el funcionario de la Administración de Justicia, eh, ya que las funciones que desempeñamos son variadas dependiendo del Ministerio o unidad a la que esté adquirida la plaza. Yo he estado trabajando en el DNI de Puerto en el área de Prevención de laborales de la Dirección General de la Policía, en el Ministerio de Justicia, Agricultura, Consumo y actualmente estoy destinado a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Agenda y Función Pública. Por todo ello, os animo a que consideréis el sector público como una opción profesional y os animo a aposentar. Muchas gracias.